Y pancha, estamos un poquito más animada, lo bueno es que no está haciendo cacas con sangre, vale. así que en ese sentido, bien, seguimos flojita, pero bueno, un poquito mejor que ayer.